Bueno, acá estamos para mostrar cómo funciona un pasadisco o tornamesa y con esto se va a entender mucho mejor cómo las máquinas hacen para grabar en discos duros la información y cómo leerlas también. Acá tengo un pasadisco, voy a abrir la tapa, lo voy a encender. <coughs> empezamos de nuevo lo voy a encender ahora ahí está encendido ¿sí? hay una luz acá no sé si se nota bien sí, se nota ahí que indica que está encendido y esto lo voy a poner un poco más alto ¿sí? indica que está conectado ese, ese ruido es el que hace la púa cuando lee este brazo es el encargado de leer sí, esto solamente puede leer no puede grabar esto que está acá abajo ¿Ven qué hace ruido? Es lo que vibra y transmite las vibraciones en forma de impulsos eléctricos, gracias a una bobina que tiene aquí y un complejo mecanismo. Los transmite hacia adentro del pasadisco y el pasadisco lo transmite a mi equipo de audio que está aquí abajo. ¿sí? Se puede subir y bajar de volumen y demás. bueno Voy a poner un disco especial que me gusta mucho de John Fogerty. Le voy a poner eso ahí, le voy a levantar las revoluciones. Está funcionando a 33. Eh, creo que es 33 y un tercio RPM, pero digamos 33 lo voy a pasar a 45 ahí, ahora empieza a funcionar más rápido, entonces tengo unos unos discos acá que son singles, son singles o singles, son simples que tienen supuestamente una canción de un lado y una canción del otro eh, voy a poner eh, The Old Man Down the Road. ¿Sí? Imagínense la analogía de esto con los discos duros. Este es un músico que me encanta. Ahí va. Para, para poner la canción que yo quiero, yo tengo que tomar el brazo y llevarlo hasta una posición determinada en el disco. Ahí. Y ahí empieza a sonar. Lo voy a cortar por el tema de YouTube. ¿Sí? por un tema de YouTube, porque por los derechos de autor y demás. Voy a poner un poco más avanzado el tema ya, más adelante, eso es en el borde del disco, más adelante, en la mitad. ¿Sí? Ahí se oye, se oye mejor. Ahí lo saco por... Mismo, tema de derechos de autor. Es lamentable esto de YouTube. Es realmente lamentable. tendría que haber una política, no solo de YouTube, sino de las empresas discográficas. Este single pertenece a la Warner Brothers, como se ve acá. Y yo en realidad le estoy haciendo un favor a la Warner Brothers, porque me estoy refiriendo a un público adolescente que quizás no conozca este tema y lo puede conocer a través mío, pero no son inteligentes. Peñarol, inteligencia. Entonces te bloquean los videos por eh, infringir el copyright. ¿no? usted. No lo crea. Me parece lamentable, pero de todas maneras tengo que respetar eso, porque si no, no quiero que el video me lo, me, que me lo bajen por esto. Voy a poner un pedacito del otro lado. Eh, el otro tema se llama Rock and Roll Girls, chicas de Rock and Roll, ¿sí? ¿ven cómo es? No sé si se ve la textura, no sé si alcanza la luminosidad para ver, pero tiene un surco al principio que no tiene ningún tipo de información, porque esto es solamente para dejar que el brazo descanse ahí, esto es una espiral que va hacia adentro, muy finito, en donde el brazo se va moviendo solo hacia adentro a medida que va recorriendo el disco vamos escuchando las canciones. Y acá tiene otro, otro surco sin información, o sea que lo que importa es lo que está en el medio, en el borde, y aquí no hay nada. Voy a poner ahí, y voy a llevar yo, yo la persona, soy, la, soy quien tiene que llevar el brazo hasta donde quiere para escuchar, lo voy a poner al principio, ahí, escuchemos. Mm. Ah, se oye muy grave Me estoy sacando lo de grave ¿Sí? yo levanto y pongo más al medio ¿Sí? ahora saco, retiro pongo aquí y bajo el volumen porque se oye con mucha interferencia así funciona un pasadisco, voy a hacer una última prueba, voy a apagarlo, voy a quitar este disco, lo voy a guardar, los discos ya no se, no se, no se fabrican más, o se fabrican en, solo para coleccionistas, pero hubo una época en donde el disco era eh, la, la, la forma de escuchar música por excelencia, era mejor que el cassette y demás, bueno acá tengo una banda que me gusta mucho también, no estoy mostrando nada nacional, me gusta mucho Cita me gustan mucho otros otros intérpretes, otros músicos también, pero voy a mostrar algo más que nada universal, Crosby, Stills, Nash and Young, esto es una, una banda estadounidense que son unos cracks, para mí me encantan, ¿sí? eh, acá está el disco, lo estoy agarrando así porque tiene una bolsa afuera, si no, no lo agarraría de, del surco, no lo agarraría de otro lado, ¿Ven? en este caso distinto, porque esto es un long play, y ahí a donde se ve el brillo, a ver si puedo hacer que brille como a mí me sirve para mostrar, no sé si se ve que hay varios surcos, está la canción número 1, la canción número 2, la canción número 3, la número 4, la número 5, todas separadas por un microsurco, ¿sí? de silencio, entonces aquí empieza, donde está el brillo empieza la canción, luego va hasta el primer silencio, del silencio al segundo silencio está la otra canción, del, del, tercer silencio, del segundo hasta el tercer silencio está la otra, del tercero al cuarto está la otra, y del cuarto al quinto está la otra, entonces yo soy la persona que tiene que poner eh, que poner la canción que quiero, voy a poner, a ver, tenemos eh, Woodstock, me gusta mucho el tema Woodstock, pero a ver, a ver si hay algún otro, a ver. Acá hay temas que están buenísimos, pero voy a poner gusto ¿por Porque es el último, es el último el de acá, y voy a tener que invocarle bien si quiero hacer las cosas bien, entonces, estamos en 45 RPM, este disco es de 33 y un tercio, pero no sé si lo dice en algún lugar, yo lo sé porque escucho discos desde que soy un pibe, este disco es del 70, yo nací en el 74, pero bueno, nada, lo pongo ahí, los veteranos que estén viendo esto y la gente de mi edad y un poco menor debe estar disfrutando mucho esto seguramente. Voy a bajar el selector de revoluciones. Ustedes miren cómo gira esto de rápido. Ahora lo voy a bajar a 33 y van a ver cómo se enlentece. Ahí se está enlenteciendo. No sé si es apreciable, pero yo sí lo noto. ¿sí? Entonces voy a tener que posicionar la púa, que es lo que está aquí abajo, ahí abajo, ahí... Eso, lo, ese pinchito que está ahí, lo voy a tener que posicionar justo en el espacio de, de silencio que queda entre un tema y otro. A ver si me sale bien. Vamos a darle Vamos a darle un poquito de, de polenta a esto. Ahí, más o menos. Ahí vamos. Estoy siendo lente, ¿eh? Obvio que iba a Ahí está. Voy a, voy a sacar, y lo que hago es detenerlo ahí al brazo, entonces yo lo apago, yo pongo el brazo donde yo quiero, yo busco, la persona busca el tema, lo pone, y cuando el disco termina, voy a mostrar otra cosa más, cuando termina, por ejemplo, miren esto, está terminando, se va bajando el volumen, porque el tema es así, no es porque el disco sea así. Se va bajando el volumen y miren lo que hace el brazo ahora. Se va a ir hacia el borde y queda haciendo este ruido. Eso. No sé si se escucha, lo tengo a todo volumen ahí, pero bueno. Sos vos la persona que tiene que venir acá, agarrar el brazo, volver hacia atrás, apagar, <risa> guardar el disco y cerrar. ¿tá? La diferencia de esto, con respecto al disco duro, es que el disco duro hace todo de forma automática, además el, el disco duro escribe, además ¿tá? no solamente lee, sino que escribe, acá no, esto es solo lectura. Acá solo se puede leer, este disco no se puede grabar, no se puede comprar un disco... Este, en limpio y grabarlo eso lo hacen las discográficas con unas máquinas especiales ¿tá? hay que ver la evolución de, de, de todos los inventos de Edison y de otros de la época que eran unos cracks este, que grababan este tipo de, de, de disco pero en un en un, en un, en un, en un este, soporte metálico no en un soporte de vinilo por eso se llaman discos de vinilo y de ese soporte metálico se sacaban un montón de copias de vinilo justamente ¿tá? se imprimían un montón de vinilos a partir de un molde metálico ¿está bien? de platino, de oro no sé, no sé de qué se hace, no, no quiero payar, no quiero decir cualquier cosa así que bueno, por acá queda el funcionamiento del pasadisco como analogía a lo que hace el disco duro, el disco duro es la emulación de esto, pero para informática ¿Pensabas que íbamos a llegar tan lejos? Bueno, acá tu profe te lo está mostrando ahora.